Está viendo mi... ¡Uy! ¡Qué bailas! Yeah. Tengo que admitir que eres fotogénico. <risa> Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una demo. Esta vez no vamos a hablar de videojuegos latinoamericanos o colombianos, sino de una demo de un juego que es muy famoso, que a mucha gente le gusta, hace parte además de torneos de eSports, y es el Street Fighter, este pues es la, eh, la sexta entrega de la línea principal de Street Fighter que saldrá el 2 de junio del 2023, o sea, este año, para esto, obviamente para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series, eh, las dos versiones de Xbox Series. Entonces, vamos a jugar la demo de una vez, porque estamos que no jugamos, eso sí, les aclaro, no soy un. Muy fiel seguidor de Street Fighter, soy más de Kino Fighter, uh, sin embargo, pues vamos a probarlo porque sé que es un juego muy famoso, sé que es un juego de renombre en cuanto a lo que se trata de juegos de lucha. Esto, ¿qué significa esto? World Tour, que es, crea una avatar y embarca en un viaje para descubrir qué significa ser fuerte, da el salto y ve la experiencia del mundo de Street Fighter como nunca. No entiendo, ¿esto es como un modo historia? Ah, es como un mundo abierto. Oh, qué maravilla. Este sería el modo... Dice que modo punto de reunión multijugador para los, para los jugadores. Y este es Fitting Ground, que es poner a prueba a tu templo en diversos modos de juego. Dirigente el modo arcade, modo de entrenamiento, partida sin conexión y más. Cada luchador debe seguir su propio camino hasta la perfección. Yo creo que aquí vamos a, luch, a, a luchar. A jugar el modo World Tour. A ver hasta dónde nos deja. Per, eh, hasta dónde nos permite la demo probar. Eh, dice: Información: tu progreso en World Tour no se puede guardar en esta demo. Pero si se guardara el aspecto de tu avatar. Para, ah, se si guardará el aspecto de tu avatar para que puedas utilizarlo en la versión completa del juego. Siempre y cuando juegues en la misma plataforma de esta demo. Ok. Vamos a ver hasta dónde nos deja ir el, el modo World Tour. Eh, para probar, a ver, está muy interesante esto del modo historia, el World Tour. Okay. We got self-driving cars. The time's coming, we'll be taking rockets to Mars. And yet you still got folks out there using their fists and bodies to seek strength. Yeah, I hear you, man. We're all a bunch of fools. But, you know, if you want to know about strength, you just gotta get to it. We fighting fools are all getting to it on the streets. Claro, tiene lógica, o sea, Street Fighter. <risa> ok, esto es como que... Esto es, pareciera como si fuera más bien una propaganda de un televisor. Precisamente, si sí, es un comercial. ¿Quieres saber qué es ser fuerte en cuanto empiezas a buscar tu fuerza? Bueno, eh, no sé, pero estoy teniendo como momentos en que se cuelga. No sé. Si soy yo... O oh, si, sí, pues obviamente todavía son cositas del juego. Uy, Dios mío. ¡Wow! No es el primero que lanza. No es el primero que lanza la miércoles. ¡Look! Ah, o sea, este tipo es entrenador. Estamos en servicios de seguridad. Soy Luke, el entrenador de aquí. ¿Ah? Has venido para hacer entrenamiento básico, ¿verdad? Vale, pues veamos qué nivel tienes. ¿Qué? ¿Ya vamos a pelear? No. no señor, no me pongo a pelear. Ok. Creamos un avatar, crea un avatar en el modo World Tour, echa un vistazo a los que hay prehechos o a lo mejor encuentra uno que te guste. La longitud de tus extremidades y el tamaño de tu cuerpo son importantes en los combates, si tienes las extremidades largas será más probable que tus ataques alcancen a un rival que esté lejos. Pero un cuerpo grande también se convierte en un blanco mayor ya que tu rival podrá asistar golpes con más facilidad, tiene lógica. En el centro de transformación puedes gastar cenis para cambiar tu aspecto, así que modela tu avatar como y cuando te apetezca. Ok, a ver, tipo de cuerpo Esperen, tipo de cuerpo Ah, ok eh, fe, Como femenino y masculino Sería como los tipos de cuerpo, ¿no? O, o hombre, mujer, más bien Bueno, vamos a crear un tipo Vamos a crear un man eh, pues ya de, ¿Cómo le doy como de confirmar? Ya Ay Identidad hombre-mujer Ah, ok, esto sí ya es la identidad Hombre-mujer neutro, ok Vamos a dejarlo así Avatares prehechos, no Cuerpos prehechos, avatar aleatorio Mezclar caras prehechas, no Estatura Vamos a hacerlo más alto que el entrenador Vamos a hacerlo bien alargado Peter Languila Vamos a crear a Peter Languila Estatura sentado, ¿cómo que estatura sentado? ¡Ah! <risa> Hagámoslo así Hagámoslo así, avatar Listo Listo ¿Qué estoy haciendo? Ya, terminé la... No, no, no, no estoy, no estoy confirmando nada A ver, ya quedó alargado Parte superior, ¿qué es esto? Como composición, ah, ok Cabeza Cabeza, ¿qué tamaño de la cabeza? Vamos a la pequeñita Ah, ok, ok, ok, no, entonces dejémosle la cabecita así, para que mantenga la estatura. Así, como así, así. Cuello, alarguémoselo. Ah, ok, queda como. No, pero sí, alarguémoselo. Grosor, dejémoselo delgadito. Hombros, más bien sí grandes. <risa> Dorsales. Los dorsales son estos, los de la espalda. Venga, a ver, dejémoselos flaquitos, no tan anchos. Eso. Hombros, tamaño. Dejémoselos así, trapecios, dejémoselo así, pecho. Pecho. Ahí está como bien. Pecho, forma. ¿Cómo que forma? A ver. Como, ah, como más levantados o como más hacia abajo. Ah, bueno, listo. Brazos. Esos sí los quiero hacer largos. Jajaja. <risa> Grosor de los brazos, así. Antebrazo, grosor. Mano, así. Abdomen. Tamaño, o sea, como más gordito, más flaquito. Listo, ya. Oiga, y las piernas, ¿dónde está la opción de... Ah, parte inferior, ya vamos para allá. Ay, ¿dónde? ¿Cómo... ¿Cómo vuelvo a... allá? Ah, Parte inferior, cintura, pelvis, abdomen, nalgas. Vamos a hacerlo bien nalgón. <risa> Aquí. ¿Muslos? Los muslos van a ser... No, así me gustan. No, así, así está bien, los muslos. Entonces, ya. Definición muscular. Blando, atlético, fibrado. A ver, ¿qué es atlético? Como más marcado. Sí, dejémoslo más marcado. Color de piel, dejémoslo así. Bello corporal, densidad de bello. Venga, a ver cómo quedaría bien peludo este tipo. <risa> dejémoslo así. Esto, pero entonces el bello que sea verde. <risa> Listo, bello frontal, caliente bello, bello espalda, bello de los brazos. No, pero se le ve raro verde. A ver, dejémoslo un poco menos azul. no. Morado. Rosado. Dejemos de los rosado. Listo. Siguiente. Forma de la cabeza, cara peinada. Ah, venga, cara. No, la cara se dejémosla así. Peinado. Ah, es que hay varios peinados. A ver este. Este está chévere, tenemos ese Ojos, iris Ah, miren, miren todos los iris que hay Ay, no, no, no, ¿qué estoy haciendo? Pongámosle... Este es, parece el Charingan, esto, miren No, pero pongámoslo así con los ojos Como el este, así blancos Pestañas, cejas, dejémoselas así, nariz, boca, orejas. Uy, es que hay mucha personalización, qué chévere. Venga, barba sí le quiero hacer. Venga, esta barba ¿qué tal? No, esta no me. Ay, miren esta. O esta. No, no, no, está mejor esta. Piel, envejecimiento. Hagámoslo bien, cuchito. Que sea se bien, cuchito. <risa> Eh, líneas de risa. Venga, quiero ver esas. ¿Cuáles son? <risa> Arrugas en la frente. Bien. Vamos a hacerlo bien arrugado. Patas de gallo rearrugadas. Todo arrugado. Rugosidad, harta rugosidad. Que sea bien rugoso. Listo. Definición. ¿Qué es definición? Ah, de la cara. Expresión. Dejémosela así. Listo. ¿Qué más cosas? Pintura del cuerpo. Como a ver pintura cicatriz, ah, como tatuajes y esas cosas, sí. Ah, pero se los tapa el vello Nada. Dejémosle eso. Que rasgos faciales. Ah, como hacerle cicatriz, lunares, Ok Color de piel, eso ya lo hicimos. Color de ya. Color de pelo, color de iris, de pestañas. Dice, uy, se le puede a cada aspecto de los colores de él. La voz, venga, esa sí la quiero elegir. Una grave No Ya me está gustando Esta, esta la quiero Y Fórmula actual ¿Qué es eso? Fórmula actual, no, ya, terminar Listo, ¿cómo le ponemos? Pongámosle Fidel Listo Trae una foto para tu tarjeta de identificación. Oh, yeah. <risa> ¡Qué porquería cómo quedó! Lo hice bien feo. Termina la creación de tu y confirma tu diseño. Sí, ya, ya quedó, así quedó. <risa> Está viendo mi. ¡Uy, qué bailas! Tengo que admitir que eres fotógrafo. <risa> Tengo que admitir que eres fotogénico. Muy bien, pues con eso hecho estás matriculado. Te repito que puedes llamarme Luke o entrenador a secas. Bien, espero que estés preparado para empezar. Bueno, vamos a ver. Empieza a explicarme, viejo. Primero... ¡Uy, el rabo como le quedó! ¿Quieres jugar en tu... Pues claro. Para empezar, ven hasta mí. Puedes caminar o correr, lo que prefieras. Mueve tu avatar... Con, ok, hay tres velocidades de movimiento distintas. si inclinas ligeramente caminas, si lo inclinas más podrás correr Y si lo pulso, sprinto, que es aún más rápido, ok Ya ¿Qué? Demasiado fácil, oye, el primer paso es importante, ya sabes, pasito a pasito En fin, continuemos He colocado unos proyectores en el suelo, ¿los ves? Quiero que pases por cada uno de ellos y que luego vuelvas donde estoy yo, ¿te parece bien? Eh... Ok, puedes cambiar los opciones de cámara Accediendo A ver, ¿cómo es la cosa? A ver, usa es RC O mantén Ah, para, mo para mover la cámara Horizontalmente Ok ¿Y qué es? Tengo que pasar solo por estas cosas, ¿no? Ya Genial, parece que la vas pillando el tranquilo Bueno, vayamos a lo serio A ver cómo te defiendes con los puños eso, eso A ver, en el modo World Tour tienes dos tipos de control para combates El moderno y el clásico El tipo moderno es una configuración de cuatro botones Con un planteamiento más libre de combate Ataque débil, ataque medio Ataque fuerte, ataque especial Ten en cuenta que el tipo de control moderno Es el único disponible en el modo World Tour durante el capítulo 1 Ok Ok en las explicaciones, consejos e instrucciones, los comandos que debes pulsar para lanzar ataques se indican en los iconos. Los iconos básicos que se corresponden con esos botones: Ataque débil, azul. A ah, para las habilidades: Ataque medio, ok, con A. Ataque fuerte con B. Y ataque especial, pues con Y, que es SP. Ok. Puedes alternar entre los dos estilos de visualización de iconos desde el multimenú. Ábrelo con. Listo. ¿Quieres jugar el tutorial? De... Que claro que sí, hombre. Quiero pelear. Misión de tutorial, acércate a Luke, ok. Móvete o auto -atar a, a la izquierda o derecha. Vas a acercarte o alejarte de tu rival. Si pulsas rápidamente en la misma dirección, te moverás con un dis que cubre mucho terreno. La distancia entre tu rival y tú se denomina espacio y es un elemento fundamental de combate. Ok. Ok, ahí ya lo estoy haciendo. Listo. Ahora. Misión de tutorial. Salta por encima de look tres veces. Eh, ok. Pulso hacia arriba. Ok. Ah, espera, espera. ¿Cómo es la cosa? Eso. Listo. Agáchate tres veces. Listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ah, como de moverme. Ok, ok. Golpearlo con tres ataques normales. Ese sería... Con X, ¿no? Ah, o sea, no, me está que cualquiera de las tres... Los ataques débiles causan poco daño, pero son rápidos y fáciles de conectar, mientras que los más potentes hacen más daño pero te dejan expuesto a contraataques. Para empezar, lo mejor es aprendas a conectar ataques fuertes, puedes realizarlo pulsando B. Si lanzas un ataque mientras saltas o estás agachado, el avatar atacará como corresponde a esa postura. Además, si pulsas en el nuevo botón varias veces, por ejemplo A, lanzarás ataques consecutivos que serán distintos al movimiento estándar. Experimenta y verás cómo cambian los movimientos según cada situación. Ok. Vamos a, a pegar ataques eh, rápidos. Ok, listo. Golpealo con ataques especiales, o sea, con Y. Si juegas con el tiempo de control moderno, puedes realizar un ataque especial pulsando Y. El Flash Knockout eh, te lanza adelante y golpea al rival. El movimiento varía según la dirección. Eh, dice que si lo primo hacia adelante con Y, hago un up -ris Rising Uppercut que alcanza incluso a los rivales que saltan. Los ataques especiales son muy potentes, pero te dejan expuesto a más tiempo y son difíciles de conectar. Para poder ganar tendrás que comprender tu repertorio de movimientos y distinguir mejor el momento para cada uno. O sea, así, ese es el uppercut, y así solo, sin la Y, pega así. Ok, está bueno, está bueno. Ahora, agarra al look tres veces. ¿Cómo lo agarró? Sando de pie junto al rival, pulsa X más A o LT con el tipo de control moderno. Ok, a ver. Ah, qué chévere. Y sé que con LT. También. Ok. Listo, ya lo entendí. Y ya. Muy bien, con eso terminamos los conceptos básicos. Es un poco aburrido, ¿no? Lo sabía. Así son los conceptos básicos, sencillos y aburridos. Pero recuerda que hasta los cohetes más grandes necesitan una plataforma para despegar, si no, se estrellan y arden. ¿Me sigues? Entrenador, ¿cómo va eso a servirle para enfrentarse a esto? ¡Ush! El primer rival, ahí está. Es o no es mi primer rival. Vamos, perro. Vamos, perro. Que yo sí lo. Te, yo ya le tengo ganas de cascar. A ver. A ver. Dice: Información de batallón durante el combate. La salud se reduce cada vez que recibe daño. Salud al rival se reduce cada vez que le inflijo daño. Obvio. Y la 3: Indicador Drive se reduce cada vez que bloqueas un ataque. Para hacerte con la victoria consigue que la salud de tu rival se agote antes de que él vacíe la tuya. Ah. Mira, ahí está. Uy. Uy, ¿qué hice? ¿Sacó una, una habilidad especial? Ah, no, le gané. ¿O qué pasó ahí? ¿Lo vencí? Sí? Bosch, venga hombre, lo tuyo va a ser siempre lanzarte sin pensar. <risas> va que aprenda. Pero entrenador, ese era el tipo de situación que quiero aprender a controlar. Tú tampoco querías pegarle a un saco, ¿verdad? Ese es Bosch. Va a seguir el mismo programa de entrenamiento que tú. Ok, es como Pokémon, ¿no? El que se va a estar enfrentando conmigo cada cierto tiempo. <risa> Bosch. Hugo Bosch. Mirad, los dos soy mis alumnos y empezáis a la vez. Así que llevaos bien, ¿vale? Que este man no es buena gente. Ah, pues ábrase. Entrenado, los dos vinimos buscando nuestra fuerza. Los dos andamos en busca de nuestra fuerza. Tarde o temprano, uno de nosotros los conseguirá primero. ¿Qué pasará entonces con el otro? Sabemos que tras eso se acabarán las amistades, así que ¿para qué molestarse de fingir? Oye, amigo mío, esto es una cuestión muy difícil. Me dijo, ¡con la mano! Antes de salir en busca de tu fuerza, tienes que saber qué significa ser fuerte para ti. Si persigues una meta equivocada, algún día te meterás en problemas. Ya nos preocuparemos por eso cuando llegue el momento. Los dos seguís siendo mis pequeños y valientes alumnos. Escuchad a vuestro entrenador y dejad la piel en el entrenamiento. Concentrados en eso. A ver, deme la mano. Desgraciado, orgulloso. Uy, por fin. Respete a los ancianos. Vale, volvamos al asunto. Querías algo más práctico, ¿no? La práctica se puede aprender de muchas formas. Así que si queréis empezar con buen pie en la ciudad Lárguense ah, Salí a la calle Ok, lo que les decía, un modo historia con cierto modo de mundo libre podría ser, de mundo abierto En donde vamos a tener que enfrentarnos a gente obviamente Pero vamos a poder tener la oportunidad de recorrer las calles y eso Eso es lo que me atrajo, me atrae de este Street Fighter No sé si los de anteriores eran así o full se enfocaban en el modo lucha y no había más. Entonces, eh, esto me parece atractivo. Me parece bastante chévere. De que, o sea, sea un juego de lucha, pero también con cierta posibilidad de mundo abierto. De recorrer, hacer misiones. Obviamente, las misiones se van a enfocar en lucha. Claro, está porque, pues, a ver, es un juego de lucha. Pero puede tener cierta, mmm, ciertas cosas del modo historia que lo hacen menos repetitivo. Más divertido, más entretenido. Esto diverso, rejugable podría ser también. Entonces me gusta eso. La City. Metro City. Metro City. Uff qué belleza Y esto que no creo que yo esté jugando Al máximo con los gráficos Porque pues no creo que al máximo Me, me llegue a dar todo pero Se ve tan bien <ríe> Yo con el bello todo morado Una ciudad antaño dominada por la banda De los Mad Gear y plagada De delincuencia Ok Ok Gracias al duro esfuerzo del exalcalde May, Mick Hagar, eh, la ciudad recuperó la paz y la prosperidad. SIRN, S-I-R-N. Pero hasta el día de hoy hay una cosa que no ha cambiado en las calles. <risa> sí, personaje se eh, ve muy chistoso. Los ciudadanos que sobrevivieron a esa época oscura han quedado curtidos para siempre. Ok. A ver, ¿qué hay que hacer? Quiero ver. ¡Hoy ¡Oh, es una ciudad grande! Se siente como un grande fauto, podría decirlo, no sé. O sea, pues no es un grande fauto, obvio, pero se siente como lo que pasa con los grandes fautos que se desarrollan en ciudades así muy bien diseñadas, ¿no? Experiencia práctica real en las calles. Con darle una paliza a cuatro delincuentes ya valdrá. Perdona, no ha pillado la broma, ¿no? En cualquier caso, me dijeron que esto nos indicaría cuáles son nuestros siguientes pasos. Es un mapa, ¿no? Un segundo, me acaba de llegar un mensaje del entrenador. Tienes una app en tu dispositivo, échale un ojo. ¿Te ha mandado algo a ti? A ver, mira tu dispositivo. Puedes encontrar todo tipo de información si pulsas para abrir tu dispositivo. A ver. ¡Oh, qué chévere! Lee tus mensajes. <ríe> sí, me siento... Leámosme los mensajes. Empecemos con unas misiones. A partir de ahora te mandaré los ejercicios de entrenamiento en la admisiones. Ábrela y sigue las instrucciones que aparecerán allí. Me gusta. Ok. La admisiones. Admisiones. Es esta. Capítulo 1.1. Nuevo en el barrio. Estas son las calles, tú decides a dónde vas y lo que haces. Pero si quieres descubrir cómo se suelen hacer las cosas por alguna parte, no hay forma más fácil que conseguirlo que preguntar a los lugareños. Busca una chica llamada Alice, ella te enseñará todos los secretos. Habla con Alice. Eh, ¿Qué más cosas tengo? Uy, se abrieron nuevas aplicaciones. A ver, atajos. ¿Atajos de qué? Ah, para hacer gestos. ¿Mm? ¿Mm? Ok. Vea pues. Técnicas maestras, dice. Objetos. Ay, mire, tengo objetos. Caramelos. Y caramelos rompe mandíbulas duras. Ay, y tienen efectos. O sea, tienen efectos en el, en, el, en el jugador. Potencia, reduce. Daño. Qué chévere. Fondo de pantalla. Ah, pues. A ver. Me gusta... No, el morado está bien, el morado está bien. Listo. Hay que buscar a quién. Se me olvidó el nombre. Alice, Alice, eso. Es esa niña, ya la vi. Lo primero que hay que hacer es ir a hablar con aquella chica. Va a parecer complicado, en marcha. Listo, pues vamos a hablar con ella. Parece como cosplayer. A ver. El destino de tu misión se indica con una marca roja. Usa la marca para guiarte e intentar llegar a tu destino También puedes consultar en el minimapa Ok Así el minimapa nos muestra también A ver acerquémonos a esta tontita Hola niña Anda hola soy Alice Y vosotros debéis ser Un par de novatos Que solo quieren ser más fuertes ¿no? Has dado en el blanco ¿Cómo has sabido que éramos nosotros En serio venga ya Si prácticamente lo lleváis escrito En la frente se demoran un poco en cargar las texturas, ¿si ¿sí se dan cuenta? Eh, es broma, es broma. Soy los discípulos de Luke, ¿verdad? Me ha pedido que os ayude un poco con el entrenamiento. Para empezar, vuestra misión de venir a hablar conmigo ha sido un éxito rotundo. Ahora, ¿qué os parece si peleamos un poco? ¡Uy, qué chévere! No os contengáis, ¿vale? Soy mucho más fuerte que vosotros dos. ¿Que los dos a la vez? No, no creo. Uno por uno. Conecta 10 golpes en, con autocombos, ¿ok? Pero, pero, ¿cómo es lo de los auto, autocombos? A ver, si juegas con el tipo de control moderno, mantén pulsado RT mientras atacas para realizar autocombos. Al conectar un ataque con RT, X, RT o A, sigue pulsando repetidamente con el botón y lanzarás más golpes con los que podrás crear un combo. Si consigues encadenar un combo, tu rival sufrirá mucho daño. Pruébalo y verás. A medida que avances en la historia, podrás realizar ataques consecutivos con otros botones además de X y A. Cuando hayas elegido tus ataques especiales, esos movimientos se incorporarán a los autocombos del estilo de tu maestro. Aunque cambies un ataque especial por uno de otro maestro, si ese que usa los mismos comandos, la secuencia del autocombo lo incorporará en la misma posición. Ejemplo, el tercer golpe del autocombo 2 de Luke inicia, utilizaron el ataque especial que haya en el espacio abajo, eh, bueno, abajo, abajo, izquierda e izquierda. A ver. Ah, pero no están tan tan, tan conectados realmente esos combos. Veo que aún estás ganando rodaje en esto. Para tu siguiente objetivo, ¿qué te parece si luchas contra otra persona? Puedes desafiar a alguien en un combate con X. Vuelve a hablar conmigo cuando hayas vencido a dos rivales. Ok, busquemos a dos personas. A ver, por ejemplo esta muchacha. Venga. ¿Esta también se llama Alicia? A ver, peleemos. Usa objetos durante los combates, ¿sí ven? Ah, mira. Adiós. Uy, se defendió. Tenga su puñetazo. Listo ya. Ay, <risa> como quedó tirar en el suelo. A ver, ¿a quién más? Este es nivel 2. A ver, vamos a buscar. Ah, miren, por ejemplo, este de la maleta. Ah, el mimo. Vamos a ver. Uy, el mimo es nivel 7. ¡Oh! Vamos a ver. ¿Qué tal con el mimo? Uy, pero se ve peligroso. Ay, no me jodan. Mira toda la vida que me quitó. Oh, maldito, ese mismo casca. Venga, no se vaya, no se largue, mimo, fastidioso. Venga, jodoncio A ver No, pero ese mismo es todo tonto O sea, para ser nivel 7 Yo esperaba que me hiciera más daño Ah, no, este mismo fastidioso No, ese Mimo, todo fastidioso. Ahí ya lo vencí. ¡Venga Mimo! No me joda la vida. Casi me agota de verdad bastante la vida. O sea, el Mimo pega buenos puños pero no pelea bien. Los combates hacen que tu avatar se vuelva un fuerte. Cuando ganes suficiente experiencia el avatar subirá de nivel y aumentará sus parámetros básicos como la salud. Puedes ver tu nivel actual y tu salud en la parte superior derecha de la pantalla o a través de tu dispositivo. Además, obtienes puntos de habilidad por subir de nivel. Si abres la app de estado de tu dispositivo y seleccionas habilidades, puedes usar los puntos de habilidad que has conseguido para desbloquear nuevas habilidades. Lo que era más poderoso a tu avatar. Ah, mira. Entonces, ¿cómo es la cosa? No, consejos no. En la app. ¿Dónde es lo de las habilidades? ¿En atajos? ¿Qué? ¿Gestos? No. ¿Apps? ¿Dónde era que decía lo de...? Ah, estado, ¿sí? Sí, compra tus estilos y equipamientos componentes, puñetazos ¿Pero dónde es lo de... Especiales Ah, acá me gustan mis habilidades Las que puedo agre ir agregando Oh, qué chévere Habilidades, aquí es Ok A ver ¿Cuántos puntos de habilidad tengo? ¿Cómo sé cuántos tengo? A3, precisamente. Y los puedo usar en... Aumenta la potencia de tus puñetazos. Aumenta la potencia de tus patadas. Aumenta la potencia de tus agarres, Aumenta la potencia de tus ataques únicos. No, pues de los puños. Sí, claro. Eso. Listo. Bueno, vamos a hablar con Alice. Que está allá adelante. Después de haberle dado esta movenda hermosa a este mimo. A ver, Alice. Muy bien, pues ya está hecho. ¿Qué te parece si se lo decimos a Alice? Pues sí, eso es lo que estoy intentando. Ah, es que... Se... ¿Te han venido ganas de pelear más? No hay nada mejor que probarlo por ti mismo. Cuando estés por ahí, no todo el mundo que te encuentre se contendrá contigo, como hago yo. Si vas a empezar un combate con alguien, elige bien a tu rival. En fin, nos vemos luego, chicos. Ok. ¿Qué pasó? A veces tendrás que hablar con gente que encuentres por ahí y proponerles pelear. Puedes considerar el saludo de la calle, solo que viene con algunos puñetazos, sí. Y si tanta pelea te abre el apetito, no te cortes y para comer algo. Tiene cerca un puesto callejero de comida y aunque no lo parezca por su aspecto, tiene una pizza que está de muerte. No entiendo, me está pidiendo que vaya a comer. Se le día comer también forma parte del entrenamiento. Es que el entrenador nos toma el pelo. Aunque sí que tengo bastante hambre. Creo que voy a hacerle caso. Ok, vamos a comer pizza. ¿Qué tal el pizzero nos rete a pelear también? A ver. ¿Dónde es la pizza? Ah, allá al frente. Ah, es esta. A ver. Señor Bis. Puedes comer, usar la comida que compras en los restaurantes para restablecer tu salud o obtener diversos efectos distintos. Hay dos tipos. La comida que se usa inmediatamente después de comprar y la comida que se usa en combate. Mm, ok. A ver, comprar, puedo comprar esta, que me sube la salud, aunque ya está subida, o esta que recupera también 6.000 de salud, pero pues en verdad mi salud, bueno, voy a comprar esta, ahí como por, ya, ya compré, ahora, una cosa te diré, yo estaba seguro de que la comida de mi país era la mejor del mundo, pero claramente la pizza está haciendo trampas o algo. Se puede competir con este queso derretido calentito. No se puede competir, perdón. Ahora, ¿a dónde hay que ir? ¿Ven a la qué? ¿Qué te dije? La pizza está brutal y ¿eh? todas las pizzas son buenas, pero la de me vuelven loco. Si te queda por poca resistencia, come algo para recuperarte. Algunos alimentos incluso te harán golpear más fuerte, moverte más rápido, ese tipo de cosas. La comida te puede potenciar de todo tipo de formas, así que anímate a desarrollar tu paladar. Y con la panza llena, ¿por qué no te pasas por la avenida que hay cerca? Ok, ¿cuál avenida? Ahora tenemos que ir a una avenida. ¿Para qué será esta vez? Pues vamos. Vamos, avenida, ¿dónde está la avenida? A ver, es hacia allá. Vamos, ¡corre perro! Claro, ese es el poder de la... Velocity A ver, ¿qué hay en la avenida? ¿Problemas? No veo nada Dice... Uy, ahí se los gráficos Y se me... Se me pusieron feos O sea, las texturas se demoran en cargar A ver Ahí está Dos tipos para pelear. ¡Pelea, pelea! Dos tipos con... ¡Ah, mira! Hay peleas de dos versus dos. Es posible que te enfrentes a varios rivales. El número de rivales de cada combate se muestra en la parte inferior de la pantalla. ¡Oh, qué chévere! ¡Qué chévere! A ver, ¿cómo es las peleas de dos? ¡Uy! Puedo hacer combos. ¡Ja, ja! A los dos les gané. No, perro, usted no hizo nada. ¿Quiénes son estos pendejos? ¿Mario y Luigi? Ah, pero en cierto modo pareciera un... Como si fueran Mario y Luigi, ¿no? Hola, volvemos a encontrarnos. Os presento a mis hermanos, Tracy y Ryan. Luke nos ha pedido que os ayudáramos a entrenar. Ya sabéis, ah, tiene el logo de Capcom, ¿no? Implicaba a toda familia. ¿Os ha sorprendido? Esos disfraces de caja son peculiares. Estamos imitando a los matones de por aquí. Llevan la cara tapada así. Ah, ok, interesante. Están atacando a gente continuamente, así que tened cuidado, ¿entendido? También habrá veces que no ataque uno solo. Ok, como ellos dos, que hicieron un ataque de dos. Es posible que algunos ciudadanos te ataquen nada más verte. Por lo general serán miembros de bandas que llevan cajas de cartón en la cabeza o que ocultan su rostro de algún modo. Con que mantente alerta y con los ojos bien abiertos por si aparecen personajes sospechosos. Los ciudadanos agresivos tienen el nombre de color rojo. Ok. ¿Qué más hay que hacer, don Luke? Bueno, pues eso, a veces serán las mismas calles las que busquen pelea y es cuando debes acarrear a relucir tu autodefensa. Créeme, hay algunos sitios por los que no te conviene andar, a no ser que seas muy bueno. Este entrenamiento te ayudará a poder transitar por las calles donde sea y cuando sea. Bien, siguiente lección. ¿Ves el cartel de aquella tienda de moda? Quiero que vayas a comprar allí. ¿En cartel de moda? Una tienda de moda, he oído hablar de ella. Sí es, allí es donde venden ropa y cosas de esas, ¿no? Nunca he estado en un sitio así. Pero si es para entrenar, no diré que no. A ver. Una tienda de moda, a ver, a ver. Muy, muy viva, ¿no? Muy viva la ciudad. Me parece que es muy interesante cómo la, la plantean. Uy, subí de nivel. Sigámosle, sigámosle. Ah, pero espere, cada vez que sube de nivel, hay que subir las habilidades. Aumenta potencia de tus ataques, de tus agarres o de tus ataques únicos. Vamos a hacer este, el de los ataques únicos. Ah, ya con eso puedes bloquear otro. Oh, qué chévere, eso me gusta. A ver, tienda de moda, aquí estoy. Ah, es para cambiarse la ropa. Ay, qué chévere, y con la plata que yo tengo puedo comprar ropa. Oh, sí, sí se siente un poquito como un gran defauto, pero solo de lucha. Este equipo de equipamiento no solo afectará a la prensa tu avatar, sino de sus parámetros. Ok. Ah, espere, ¿cómo de sus parámetros también? ¿Alguna ropa? Puede cambiarlos. Esta gorra está re chibri. Me la voy a comprar. ¿Quieres ponértela claro? Ok, a ver, ¿qué más cosas hay? Ah, solo está esa gorra, no hay nada más Nah, claro Es, el mo es pues, Bueno, Gracias. tiene lógica Estamos en el la demo, no nos van a dejar proveer toda la ropa Él también se compró la gorra Esto no pega mucho con lo que llevo, ¿verdad? <risa> ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a un juego? ¿Lo dices porque así debería dar menos Cringe? ¿Es así como lo dice la gente por acá? Pues aquí quieres, ¿Qué quieres que te diga? No hace ninguna falta que vayamos iguales De hecho creo que me da más vergüenza todavía jajaja ja, ja. Entonces, ¿qué? ¿Se va a quitar la gorra o qué perrito? ¡Otro mensaje, mano! ¿Te has comprado algo, Molón? La verdad, da igual que no te importe mucho la moda Presta un poco de atención a tu aspecto Puede marcar la diferencia de combate Y oye, ¿a qué mola cuando encuentras unas pintitas que son justo lo tuyo? Genial, pues acabemos por hoy Ahora mismo estoy paseando por la ciudad A ver si me encuentras Ah, ahora hay que encontrar al fucking Luck. A ver, ¿dónde estás, Luke, perrillo? El entrenador está de camino. Quiere que vayamos a buscarlo. Debería ser fácil. Se le ve a la legua como a mí. Pues vamos a buscarlo. A ver. ¿Aquí nos muestra que está por allá? Ah, mírelo. No. ¿Sí? ¿Es ese? No, pues tan fácil. Qué buen entrenador. ¿Qué tal os está tratando la ciudad? ¿Estáis consiguiendo experiencia práctica en las calles? Entrenador, ¿de verdad ir así en un sitio para otro sirve para que nos hagamos más fuertes? ¿Ponéis en duda la sabiduría del viejo Sensei Luke? <ríe> viejo. A ver, que vea yo cómo lleváis esto. No os molestéis en atacar por turnos. ¡Uy! Los dos a la vez. A ver. A ver, Dios mío. Vamos a ver. Son dos contra uno. Tenga What the fuck No Ojo, uy, es que tiene poquita Tiene harta vida Dios mío, no Tenga, perro Ah, ¿con qué percas a mí? No Es que todavía le queda más vida Ah, es que la barra de abajo también es de vida ¡No! Me mató, me acabó a mí Ah, nos agarró a los dos, nos acabó a los dos Wow, ese look es muy poderoso A veces si sí no le doy nivel, como al mimo <risa> Y así pelea activamente, o sea, el mismo era un puñito ahí Bueno, vosotros id a ver la ciudad, hacer turismo, acumular algunas victorias y luego volver con confianza para enfrentaros cara a cara a vuestro querido entrenador. Supongo que ya podéis sentir el resultado del entrenamiento práctico, o me equivoco. <risas> si queréis llegar lejos en este mundo, tenéis que hacer lo que podáis, entrenar como locos y no cejar en el empeño, ni por un segundo. El camino a la cima es largo, pero solo tenéis que tomarlo paso a paso. Este primer paso que acabáis de dar Es algo de lo que veis Estar orgullosos Ya quisiera tener las Caray, soy unos estudiantes magníficos <ríe> El rabo como se le da A mi personaje Nuevo estilo Has conseguido que Luke te acepte como estudiante. Desde ahora podrás usar su técnica maestra. Uh, tus movimientos dependen de tu estilo. Convierte en discípulo de un luchador legendario te permite acceder a su estilo. Uh, ok. Cuando yo busco luchadores eh, legendarios, me convierto en su. en su estudiante. Puedo usar las técnicas del estilo de él. Ok. Ok. Los ataques únicos se pueden realizar con... Ah, ok, ok. Y el botón de ataque al mismo tiempo. Pero si no quieres tener que preocuparte por si la tiras primero, también puedes quitarlo de la lista. Ah, ok. Ya, yeah, ¿sabéis qué? hacéis un equipo estupendo. No creo que sea mala idea que los dos os enfrentéis al mundo juntos. ¿Juntos? ¿Este man como que no le gusta andar con gente o nada? No. Exactamente, entrena como hemos hecho en el gimnasio y por Metro City. Entonces, podré iros a recorrer el mundo. Así conseguiréis conoceros el uno al otro y plantar cara a todo lo que se os ponga por delante. En serio, lo pasaréis de muerte. Lo siento, pero yo no puedo ¿Ven? Ese man estaba raro de un principio No quería entrenar juntos Necesito ser fuerte y no tengo tiempo que perder Yo no soy como tú No puedo comportarme como si Esto fuera un juego entrenador El curso se acabó para mí Ah, entonces Hay cosas de las que debo ocuparme Ah, este man como que estaba buscando venganza o algo Pero tienes razón, esto me da bastante confianza Gracias Nuestro único combate acabó en empate Ojalá hubiéramos tenido otra oportunidad ¿Cómo que en empate mi hijo ya lo iba ganando? Me dejó abandonado todo bien, perro. Me da la impresión de que Bosch actúa motivado por algo que lo carcome por dentro. Así, por ahí alguna venganza. Lo típico. Pero las prisas y obsesionarse por hacerte más fuerte es una combinación abocada al desastre. Esperemos que no termine metido en algún lío raro del que no pueda salir. Para serte sincero, no me considero realmente un maestro. El preci me dijo que soy muy impulsivo y que tener discípulos me ayudaría a calmarme un poco. Estoy intentándolo de la forma tradicional, pero a lo mejor debería mejorar un poco mis métodos. En fin, aquí termina la lección de hoy. A partir de ahora, me pondré en contacto contigo con esto. Ah, es verdad. Si ves a Alice, dale las gracias de mi parte por ayudaros con el plan de entrenamiento, ¿vale? Tiene muchas cosas que enseñarte, así que espero que no os mucho. Para los combates del modo World Tour, tendrás que. podrás elegir entre dos tipos de control el moderno y el clásico. El tipo de clásico es un control de 6 botones que los jugadores de Street Fighter con... reconocerán de inmediato. Puñetazo débil, puñetazo medio, patada débil, patada media, puñetazo fuerza y patada fuerte. Si lo, quieres es... si lo que quieres es un control más detallado de tu avatar, te recomendamos el control clásico. OK. Los controles de combate se pueden cambiar siempre que no estés en mitad de un combate. Basta con acceder al men... a Multimenú. Opciones y luego controles. Ok. Bueno. ¿Y qué? ¿Ya? ¿O oh, todavía hay más cosas que hacer? A ver. Porque para hacer una demo... Ah, aquí está la Alice. ¿Has venido hasta aquí solo para darme las gracias? Venga, no hacía falta. Sí, ha sido un placer. Ya empiezas a descubrir de qué va todo eso de tu fuerza. Ahora lo comprendo. Jeje, ¿crees que estás aprendiendo rápido, eh? Yo diría que vas algo acelerado, pero me gusta tu seguridad. Pongamos por caso que alguien, digamos yo, te diera una lista con instrucciones paso a paso para hacerte más fuerte. Si la siguieras al pie de la letra, ¿te resultaría satisfactorio el resultado? Ya, seguramente no, ¿verdad? Nuestra fuerza es algo que solo podemos encontrar por nosotros mismos. Y para encontrarla tienes que hablar con la gente como estás haciendo ahora mismo. Lo suyo sería que busques a luchadores considerados... Leyendas y espías que te transmitan sus conocimientos Mira mi estilo, por ejemplo Lo aprendí de una luchadora llamada Chun-Li Ah, claro Si buscas una señal que te indique Cómo alcanzar una fuerza que puedas considerar propia Te vendría bien visitar Chinatown Para conocer a Chun-Li y aprender su estilo Ok, pues vámonos a Chinatown y una vez a conocer a la Chun-Li A ver, ya, me puedo largar me voy para Chinatown. Sí, sí, sí. ¡Wow! Ah, esto es como un video de todo lo que se va a vivir en el juego. Ok. Ok, o sea que ese fue el fin de la demo. Por lo menos del modo World Tour. ¿Quieres ver la página de la versión completa de la tienda Steam? No. Pues esto es todo, amigos. Ese es el modo World Tour de Street Fighter VI. Videojuego que sale el 2 de junio del 2023. Y bueno, esta fue la demo. Ahí está. Se ve interesante esto del mundo abierto, de pelear, de hacer misiones. Se ve interesante, aparte de que la comida da como ciertos bonus, vestirse también... O sea, hay como cositas variadas que hacer y de pronto hace que el juego sea más dinámico. Les dejo claro una cosa, nos faltó el modo lucha, el modo pelea, el clásico, el del Street Fighter al que estamos acostumbrados. Pero no lo vamos a jugar en este canal, lo vamos a jugar en el canal de Back to Play que voy a dejar en la descripción, que de pronto voy a dejar por aquí un pequeño esto, aviso. En donde esté el video. En el canal de Back to Play. Así que vayan allá. Porque ya vamos a, a, a jugar la demo. Pero de ese modo. Así que muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.